Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En este video vamos a ver algunas de las funcionalidades que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con eh, un archivo, eh, perdón, con un video de presentación en, en Geniali. Una de las opciones que tenemos acá, en este caso sería este, activar esta, esta opción para eh, arrastrar al visualizar. Entonces le damos la oportunidad al. Eh, a, al que está viendo nuestro video, de en, en, en momento de ejecución poder arrastrar, por ejemplo, estos textos. Otra de las funcionalidades que tenemos disponible acá es este, para darle interactividad también a, al video. Entonces eh, acá, por ejemplo, apunt podemos apuntar a un enlace. Fíjense que en este momento está apuntando esto a YouTube. Entonces nosotros podríamos, por ejemplo, este, apuntar también esto a... A, a nuestro canal en, en, en, en, en youtube en este caso y eh, lo que después eh, podríamos también hacer es eh, utilizar nuestros enlaces a, a nuestra cuenta de, de facebook a nuestra a nuestra web institucional y ¿sí? entonces le damos acá simplemente en guardar y eh, en tiempo de ejecución entonces uno puede hacer clic acá eh, para ir a su Facebook, para ir a su Twitter, para ir a su Instagram, para su cuenta de LinkedIn Entonces eh, estas serían otra de las funcionalidades que tenemos disponible La otra opción que tenemos también que tener en cuenta es que cuando estamos trabajando con, con videos principalmente, entonces esto también tiene ciertas funcionalidades. Fíjense que acá uno... Este, le puede al seleccionar el video puede ir a su configuración que es esta que está acá entonces uno puede activar por ejemplo que cuando pase el, el, el video presentación esto ya esté en autoplay que quiere decir que, que el video este, empiece a correr uno le puede dar un loop también si quiere y este, yo no recomiendo que se oculte la barra de reproducción porque eso le va a dar la oportunidad a a, eh, al que esté manipulando el video de, de si quiere en este caso poder reproducir el, el video entonces eso lo, lo podemos manejar aquí eh, otra de las cuestiones también que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces cuando estamos trabajando con un video y si tenemos texto principalmente hay veces que eh, la diapositiva tiene... Un, un tiempo predeterminado, digamos, predeterminado normalmente en 6 o 7 segundos. Entonces lo que uno tiene que hacer es, teniendo en cuenta un poco eso, entonces eh, darle más tiempo a la diapositiva. Entonces uno puede hacer clic acá en, en, en esta parte del, del lienzo y a continuación este nos vamos en, en transiciones si queremos cambiar este las transiciones que nosotros vi visualizamos acá la podemos poner eh, horizontal, vertical o central y acá tenemos las opciones eh, disponibles para poder este seleccionar esos estilos de transición entonces ya depende un poco de cada uno de nosotros pero lo que nos trae hasta acá es justamente esta barra de navegación donde nosotros le podemos indicar que eh, para que eh, la gente pueda leer bien esta parte para que no pase a la siguiente diapositiva entonces uno le puede indicar que esta diapositiva tenga por lo menos unos este, 15 segundos ¿okay? esto eh, uno eh, lo puede eh, aplicar a todas las diapositivas si es que lo quiere pero este normalmente uno lo, lo trabaja eh, de forma individual digamos entonces yo puedo ir a esta diapositiva acá fíjense este tiene 10 segundos le puedo poner en 12 por ejemplo o me puedo ir este, a, a esta diapositiva que tiene un poco de texto también, entonces le puedo dejar en, en 10 por ejemplo, ¿sí? Eh, esta diapositiva que ustedes ven acá tiene una duración de 10, acá hay un texto entonces yo lo voy a poner en 12, ¿sí? y eh, algo muy interesante es que como está pasando eh, el modo de navegación y en este caso que está en video uno también este, eh, en este caso le puede dar en reproducir en bucle esto normalmente eh, suele estar deshabilitado acá eh, entonces qué quiere decir que va corriendo el video y eh, llega hasta la parte final y se queda allí pero si uno le deja en reproducción en bucle, lo que hace es que empieza a correr el video, llega hasta, hasta la diapositiva final, ¿sí? llega hasta esta diapositiva, pasa ese tiempo que, eh, que corresponde a esta diapositiva, que en este caso es 6 segundos, le podemos poner uno más acá, y el, el video vuelve otra vez hasta este, la... La diapositiva inicial. Entonces siempre es muy importante esto. Acá también recuerden que. Este, te, esto tiene un audio de fondo. Eh, acá también nosotros. Tenemos que ponerle un. un, un eh, muy importante. Que nosotros le pongamos un. un nombre. ¿sí? Entonces video presentación. Eh, Facultad. De. Ciencias. Ciencias médicas una y acá entonces antes eh, de, de, de avanzar digamos antes de indicarle que esto ya está listo uno puede también hacer una previsualización vamos a ver una previsualización vamos a ver cómo quedará nuestro vídeo o cómo está quedando nuestro vídeo y en todo momento nosotros vamos a poder editar esto si ¿sí? voy a activar el sonido fíjense Ahí hay el sonido, poderoso eso se escucha. bueno entonces esta es la forma en la cual uno también puede hacer una previsualización entonces una vez que uno esté ya eh, de acuerdo con, con el video que ya siente que esto ya está listo entonces ustedes ya saben le indicamos que está listo este, ponemos una, un, un, le ponemos un nombre en este caso que ya le, nosotros le asignamos le ponemos una pequeña eh, descripción y a continuación entonces le decimos que esto ya está listo una vez que esto nosotros publicamos acá ya tenemos las opciones para poder este, compartir, para poder presentar entonces a partir de este punto uno puede por ejemplo copiar este enlace para llevarlo a su curso en Moodle, por ejemplo, o para poder publicarlo en sus redes sociales. Recuerden que también acá está la opción de insertar, donde uno puede copiar estos scripts que están acá y este llevarlo a su Moodle para visualizar incrustado, por ejemplo, este video que acabamos de diseñar. Bien, amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder eh, trabajar eh, diseñar y publicar un video presentación en Geniali. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.